Bueno, pues les saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues somos sus amigos. Rafael y, y, y, y el de Cavazos. El Cavazos. Bienvenidos, bienvenidos. a Hoy oramos en vivo eh, con sus amigos, Rafael y Elida Cavazos. Así es. Y pues vamos a tener un tema hoy muy, muy interesante que esperamos que usted lo pueda disfrutar. Y como le decimos, somos sus amigos. Elida Y Rafael Cavazos. Así es. Ok. Y les decimos pues uh, bienvenidos a ese tema. Bueno, a, a hoy oramos en vivo. Así es. Y, y con el y, siguiente tema. Y va a ser con ese tema que espero que sea de, de, de su agrado porque lo queremos poner para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Amén. Así es. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es Edifica altar personal al estilo de Jesús. ¿Qué significa esto? Señor. Bueno, esperamos que podamos explicarlo de una manera simple y sencilla. De la manera simple y sencilla es que Jesús normalmente agarraba tiempos sí, para apartarse del grupo Exacto. y se ponía a orar. Es. Eh, es, es muy común en nuestros tiempos, ¿verdad?, que la gente nos pida la, la oración, por lo cual agradecemos también. Sí, así es. Pero claro. cada quien es lo personal, cada tenemos que tomar un poquito de tiempo. Amén. Tú puedes orar por mí, pero amén. no hay como la oración que yo hago por mí. Amén, amén así es. Yo puedo orar por ti, pero no hay como la oración que tú puedes hacer por ti misma. Sí, y cada individualmente quien. cada quien cada quien así es entonces jesús se retiraba andaba Agarraba haciendo milagros eh, haciendo milagros maravillas levantando muertos eh, multiplicando panes sí. y, y todo eso ¿no? entonces pero él tomaba un tiempo para estar en comunión con y el con padre padre amén ¿verdad? porque él estuvo como el hijo aquí pero él en su persona de, de, humana se dirigía al Padre Amén, okay. entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo pero hay un par de pasajes que les queremos presentar que nos hacen pensar muy, muy, muy seriamente sí, sí, no. en, en toda esa situación eh, y creo que vale la pena que lo analicemos juntos ¿Cómo ve. Lo analizamos juntos, eh, no somos unos grandes expertos en la no, predicación no, de la palabra, pero ya, pero ya tenemos algunos añitos dedicándonos a esto. Así es. Y eh, déjenme presentarles la, la, la siguiente lámina para que podamos ir entendiendo de qué se trata. Adelante. O sea, es 4.6, en la Reina 4, Valera 6, dice así. Nos dice... Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uh -huh. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo, te, yo te echaré del sacerdocio. Uh -huh. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Ay, tremendo. qué tremendo! Cuando ahí del sacerdocio, está hablando la figura del sacerdote de antes. Así es. Que era un padre de familia. Correcto. Hoy nosotros los varones somos el sacerdote del hogar, así es. cuando no hay un esposo, por las situaciones tan sí, diversas que puede haber, X y X, la ajá. mujer toma ese papel de sacerdote, así que es. es la que tiene que dirigir a sus propios hijos. Uh -huh. Aquí los sacerdotes de aquel entonces eh, eran los que dirigían al pueblo en, en el carácter espiritual, Correcto, Con, en cada es. hogar. Alguien tiene que tomar ese, ese rango ¿Sí? de, de sacerdocio para el, poder llevar el liderazgo, eh, el liderazgo y, y la, la enseñanza y, y todo eso. Entonces, así es. Y, y, y es la, la porción en la Reina Valera de 1960. Correcto. Pero también la tenemos en la nueva traducción viviente. Y, no, dice okay. así, y nos dice así, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Uh -huh. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Uh -huh. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. No, la bendición, no podemos tratar de perderla por sí, desobediencia. Sí, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mi amado, mi amada, que tenemos que estar acordes con Dios acordes. y su palabra. Amén, así es. Cuando habla, habla de sus leyes, pues está hablando de la Biblia. De la Biblia, de su Ahora, palabra. en, en, en sí. los días. Sí, sí, Aquí, es, en aquel entonces era eh, la, la ley de Dios cuando se la dio a Moisés y que claro. la usaron, porque ahí estaban los mandamientos y las ordenanzas amén. que Dios quería para su pueblo. Así es. ¿Pero qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley? Sí, no, pues... Edificaron un becerro. Edificaron un becerro. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Pues no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso que <ríe> se les olvidó quién los había sacado de Egipto? Sí, sí, sí tremendamente. Entonces... Y sacarlos de Egipto en nuestros días es sacarnos de la esclavitud del pecado, del error, de la falta, de la falla, de las costumbres, de las tradiciones, de todo aquello que nos impide estar en la perfecta voluntad de Dios. Así es. En la perfecta es. voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra, que seamos obedientes y que no seamos como lo dice ahí en el libro de Oseas. Sí. Entonces, ¿Y, y ¿con quienes estuvo él disgustado 40 años? Dice, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Pues 40 sí. años. En, entonces, es bien importante, mi amado, mi amada, que nos podamos reconocer esta situación. Así es. Todos los que están ahí en, en, ahorita en, en Facebook, esto también vamos a ponerlo después, la, la copia de esto en, en YouTube. Pero Amén. ahorita los que están en Facebook, ahí pueden entrar a nuestra página, donde nosotros hemos puesto una serie de cosas, de, de mensajes. De mensajes, sí. Y la de ayer... Ajá. No se los voy a poner ahorita porque se la puede ir a ver ahí directamente a la, a la página. Estamos hablando de cuántos colores hay de, de, de la mentira, Ajá. cuántas formas hay de, de, de la mentira, de qué color es la mentira? ¿De qué color? la mentira, en fin, estamos tratando de dar algo de eso por respecto a la... Eh, a, a, a, a la... A la cuestión de que Jesús resucitó uh -huh. él está vivo sigue vivo está la diestra de Dios ahorita eh, está él allá eh, preparando moradas para nosotros como dice la escritura ahí en, en, sí, en, amén. en Juan amén. entonces pero sí. la Pascua en el tiempo antiguo sí. ahí, ahí lo, lo pusimos en, el, en esa lámina en esa lámina sí. eh, véanla por favor la pascua era dada por la liberación del pueblo, pueblo de, de, de Egipto. Uh -huh. Y nosotros, hay eh, sacrificado, eh, un, sacrificado cordero. un cordero. Uh -huh. eh, entonces nosotros ya tuvimos el mismo sacrificio de Jesús cuando fue a la cruz. Sí, amén. Así Él es. fue el cordero sí, de Dios cordero que fue sacrificado para lindarnos del pecado. pecado y de la maldad. Amén, así es. Entonces, esa es la liberación del Esta pecado la liberación. y de la, de la maldad. Amén. Así y ahí es. ponemos la figura de un de, un, de un huevito que, que adentro tiene un... un ¿Cómo se llama? Un conejo. Un conejillo, un conejito. ¿Qué tiene que ver eso? eso es una mentira. Es una mentira, entonces se adoptó, fíjate, se adoptó tremendamente pues o sea no nada más por el pueblo que no conoce a Dios sino por el pueblo que que, que conoce a, a Dios, Dios. ¿Sí? eso es lo más tremendo es mi amado eso eso eso y, y, y, y se dice que que, pues que es una es una mentirita blanca para por los niños no, no, pues, la, no la mentira no tiene colores no. Es ese es el problema no, no, la mentira no, no. es mentira claro. chiquita mediana grande muy grandota claro entonces y es lo mismo que que sucede en Navidad con el Santa Claus y sí, es lo Santa mismo que Claus. sucede en, en Halloween en Halloween y entonces eh, festividades que, sí. que, que entonces ¿qué, qué pasa mi amada qué pasa mi amado que nos estamos equivocando sí, sí, sí. en esos tipos de conceptos y que Correcto. a veces que como iglesias cristianas también caemos en sí. la misma falla sí. Sí, en la sí. misma falla corrientes, corrientes y, muy sí. fuertes entonces yo creo que ya es tiempo de que hagamos cosas totalmente diferentes para que nosotros Digamos. podamos estar acorde con Dios y así su palabra, ¿verdad? Entonces, es. pero tenemos que estar nosotros bien, bien pendientes, tenemos sintonía. que estar uh -huh. bien, bien, bien conscientes que nos puede pasar lo que vas a ver aquí conocer, cuando, cuando estaba es. dando este mensaje, Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, fíjense en la lámina que sigue. Porque luego nos vamos a ir ya a la oración. Así es. Segunda de Crónicas 7.14, eh, versión Reina Valera 1960, dice Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro dice y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Glorificado, ser, Por eso el, tenemos que hacer el altar familiar, tenemos que hacer, eh, poner nuestro propio altar personal. Amén. Cuando nosotros nos podemos arrodillar, o, aunque andes caminando, estés parado, eh, que vayas manejando, que vayas haciendo cualquier actividad, La disposición tú puedes tomar sí. tu tiempo personal, de oración. Sí, amén, ese amén, es tu altar. Es cuando tú te puedes a con Dios, ese es, estás formando tu altar. Estás sí, en amén, comunión con Dios. tu Dios. Amén. Así es. Correcto. Y entonces, sí, todo lo que le pidas a Dios en oración, creyendo, lo vas a recibir. Amén. Entonces, amén. mi amado, mi sí, amada, qué importante es que nosotros, dice, humillar en mi pueblo. Cuando nos podemos humillar... Es, sobre todo cuando podemos doblar la rodilla. Sí, amén. Hay personas que no lo pueden hacer o hay momentos en el que no lo podemos hacer. Pero el corazón. Pero el corazón se, sí se humilla. Eh, amén. ¿Verdad? Vamos Delante del altísimo. Sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten en sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y pues desmaré y voy a sanar su tierra, o sea, amen. su cuerpo, su, su, su vida, eh, todo su ser. Todo su ser, amén. Mi Así amado, es. mi amada, qué importante es entonces que tú y yo y todos nosotros, sobre todo el pueblo, porque yo, yo reconozco que no toda la gente le ha aceptado, le ha recibido en su corazón. Así es. Para todavía que Dios pueda ser su Dios. Todavía no. Uh -huh. Porque necesitan de Jesús en su vida y en su corazón. Necesitan arrepentirse, necesitan pedirle perdón a Dios y necesito sí. decir al Señor amén. Jesús que venga a su vida para que pueda ser del pueblo de Dios. Sí, amén. Porque si pues no, pues no, no es posible esto. Dios. No es posible esto si no estamos haciendo lo que sí tenemos que hacer. Amén. Lo, para empezar, para poder ser del pueblo de Dios tenemos que recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, sí, en sí, nuestro corazón. Gracias, Marta, porque estás allí con nosotros. Gracias. Dios te bendiga, Martita. Entonces, eso es lo más, lo más importante. Cuando ya recibimos a Jesús en nuestra vida, ahora sí tenemos el acceso al Padre. Eh, vamos a entender más fácil las Escrituras. Y, y vamos a poder estar en más y mejor comunión, comunión con Dios. Con él. Así es. Amén. y eso es lo importante porque la oración es la que nos va a comunicar con Dios cuando hablamos amén. con Él, cuando estamos hablando con Dios, amén. estamos amén. haciendo a través de la oración pero también Dios se revela con nosotros en, la, en medio de la palabra y es la conexión sí, amén. perfecta, amén. tú oras, hablas con Dios tú lees Dios está hablando a través ah, de la escritura. Amén, amén, así es. Y estos mensajes que nosotros damos, siempre damos palabras porque son necesarios. Para que Dios nos hable. Porque si no, estoy, yo no estoy hablando y hablando y hablando. No, no. Yo tengo que darte primera palabra. Porque ahí es donde Dios nos está hablando a todo el mundo. Y nosotros después hablamos con Dios a través de la oración. Sí, y amén. se hace la conexión correcta. Entonces, es como cuando agarras el teléfono te si quieres comunicar con nadie, tienes que marcarle su número. Así si no es. marcas su número, ¿cómo te vas a comunicar con la persona? Entonces, el número de Dios, pues sí. dice, llama a mí y yo te responderé. Ah, ah sí, bueno, pues eres. llámale. ¿verdad? Entonces, tenemos Exacto. que comunicarnos con Dios. Tenemos que estar en, en esa comunión con Dios. Tenemos que estar en, en esa condición con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, porque si no, no vamos a poder estar con Dios, no no vamos a poder estar allí, pues, como debiera de ser en esa sí, es conexión bien. y en esa comunicación. Ahora, yo sé que hay muchos pensamientos muy bonitos, eh, que se ponen en Facebook, y hay miladas, y muchos de ellos son nomás de cadena, sí. y mándaselo a 30, y mándaselo a 40, para que recibes una bendición, no, no, no, eso es? es mentira, eso es del diablo, hombre, eso sí. no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que tú haces personalmente. Así es. Y tú puedes orar por miles de personas si tú quieres. Haz tu grupo. Haz un grupo de, de oración y con con ellos y ora por ellos. Pero no Pero no es mandándoles eh, mensajitos de esos que que manda la y que manda no, a la y que manda la 40. No tienes por eh, qué poner un número determinado, no. No. no. Eh, eso no no no no funciona eh con Dios. No. Lo que funciona es lo que tú estás haciendo en lo personal. También, no es porque se lo ponen muy bonito. Es, es, esos son otras cosas. Esos llevan otra intención cuando te ponen todo ese tipo de mensajitos. Te los hacen bonitos para que te, te, te llame la atención. Pero no es el plan de Dios tampoco. Yo todos esos Dios me los mandan. Es más, en los grupos sí. que hay, sí. Después el grupo a todo el mundo se lo anda mandando. A veces recibo 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces el mismo mensaje. Ay, Señor, ¿cuándo va a entender tu pueblo? Pues en primer lugar, para que lo pueda entender, necesita ese pueblo. Sí, así es. Porque si no es del pueblo de Dios, ¿cómo lo va a entender? Pues no, no, no, no. ¿verdad? Entonces, ahí está el secreto de no, no esto, habla, mi no amada. Ahí está el secreto de esto, mi amado. Que no basta estar haciendo ese tipo de trabajo sino lo que tú y yo estamos haciendo en lo personal con Dios amén. y se puede ser mi pueblo es porque le faltó conocimiento el así conocimiento mi madre, se da cuando se hace la predicación, y cuando se hace la palabra es muy importante. no hay otra manera así es. no hay otra manera ¿cómo vas a tener el conocimiento si no estudias? así es entonces esto es lo, lo importante y vamos a la oración amén no sé si mi esposa quiera compartirles algo más todavía ahí. Si no, oh, y si no, entonces si, nos no vamos a la oración yo voy únicamente. a pedir a ella que haga una primera oración y pongan mucho cuidado con lo que estamos haciendo día con día y las, con las fechas que, que van pasando miren, somos muy dados a ser ídolos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto uh -huh. Lo primero que hizo cuando los dejó Moisés para ir a recibir las tablas de la ley, fue hacer un becerro. No hagamos ya más becerros, por favor. No hagamos más becerros. El conejito de, de ayer, que, que muchos niños anduvieron en todo eso, los padres los traían, eran puros becerritos de oro. Así es. Y, eso y, no es de Dios. Y es una desobediencia total y, y aquí este. de... Eh, habla en, en, en, en Hebreos 3, 17, dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, dice, no fue con los que pecaron y, y cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Así es, entonces, Así es. mi amado, mi amada. Tengamos cuidado, pongamos atención. Yo sé que el enemigo, el diablo, quiere destruir al pueblo de Dios. Y agarramos cosas que no tenemos que, no, que agarrar. Que no se deben de. Hay iglesias cristianas que participaron ayer en esa manifestación de andar buscando los huevecitos. Los, los, los sí. Eso es lo sí. que hace Satanás. Que te distraiga. Sí, sí, sí. Haciendo de ¿Eh? creer ese, las mentiras, o sea, el engaño. ¿Cuándo han visto un conejo que, que, que, que ponga huevos? Jamás lo van a ver porque no, no, pues no, no es así. No pone huevos. No pone huevos. Entonces, mi amada, mi amado, Gloria al Señor. tenemos que estar bien conscientes, bien, pero bien conscientes de, de que eso no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces de quién es? Pues del Satanás. Entonces, mi amado, mi amada, por eso tenemos que estar en comunión con Dios. Amén. Y oremos. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias porque usted nos habla. ¿A quién? ¿A quién nos está hablando? A sus hijos, a su pueblo. ¿Por qué? porque no, no no hemos entendido su palabra, no ha entrado el discernimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque usted nos habla fuertemente, Señor, ahí en Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, to todo esto, Señor, todo esto que ha, ha acontecido, Señor, eh, señor, es una, una llamada de atención fuertemente, fuertemente a su pueblo, a sus hijos, porque hemos permitido, porque hemos permitido, Señor, en, en, en, en la iglesia, en, en, en nuestra familia, Señor, que se practiquen cosas que no son de usted, que son mentira de Satanás, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted nos ama. Usted nos ama, Señor, y usted quiere que participemos con usted, Señor, en las mansiones celestiales. Y por eso es que nos está hablando fuertemente, Señor, que, que nos, nosotros nos podemos convertir, Señor, en personas reales y verdaderas desechando toda inmundicia, toda mentira del diablo, Padre Santo. Y por eso, Señor, nos allegamos a Ustedes confiadamente, Señor, que ya no tengamos más cosas que nos estén estorbando, Padre, que hablemos la verdad, lo que Usted habla en Su Palabra. Padre, que pongamos, Señor, atención, que seamos diligentes, Padre Santo, que busquemos Su rostro día a día, porque usted nos habla, usted nos ama y nos nos quiere, Padre Santo. Por eso envió a su hijo a, a morir a la cruz del Calvario, para venir a, a morir por nuestros pecados, por todas nuestras inmundicias, Padre Santo. Que ya no seamos llevados por, por doctrinas falsas, Padre Santo. Gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos da, Señor de que todavía, Señor, usted está abierto completamente, sus brazos están abiertos para aceptarnos, Señor, y para que el mundo que no le conoce, Señor, que Padre también sean sus hijos. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Gracias por estos mensajes que usted nos da a través de su palabra, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Cristo Jesús, Aleluya, Amén. Padre Eterno, bendiga a cada personita que se atreva sí, señor. a ver este Dios. Sí, Señor. Y ahorita sobre todo esa transmisión en vivo, como Martita, Señor, y otras Gracias, personas señor. que han entrado porque no, no, no, no Gracias, tuve tiempo de, sí. de ver sus nombres. Señor, pero los que entren ahorita, y más al rato, y los que vean la repetición. Sí, Señor. Padre Santo, que haya esa conciencia, sí, que haya esa conciencia, Padre Santo, de ya no cometer el mismo error año con año. Sí. Y sobre todo, sus siervos, Señor, los que señor. practican, los que permiten, Señor, que eso suceda en sus propios templos, con sus propias sí. congregaciones. Porque sí. los hay, Señor, lo conocemos y lo sabemos, sí, y por eso lo hablamos. Sí, mi falta de conocimiento falta de entrega espiritual señor falta de hacer ese altar personal no, eres, sí. en relación con usted mi Dios sí, que tomemos esa disposición como lo hizo el señor Jesús cuando anduvo en la tierra hablando humanamente y él mismo doblaba sí, sus señor. rodillas sí, sí, sí. y andaba haciendo milagros andaba haciendo sí, maravillas señor. andaba sanando andaba libertando y andaba haciendo cuántas cosas Señor ya nos dejó la enseñanza por eso su palabra es la que nos guía es, grande, es la que nos enseña, Dios. es la que nos muestra Dios. es la que nos Dios. lleva Dios. Señor Dios. a conocer y aún dice la escritura que Jesús dijo y cosas mayores podríamos nosotros hacer aleluya sí, señor. imagínense ustedes Dios. Dios. Dios. ahorita llamados puede estar Aquí en Estados Unidos, sí, mi Santo, Santo. estar en México, sí, estar en toda Centroamérica, estar sí. en Sudamérica, estar en Europa, estar en Asia sí, señor. y estar en tantas partes al mismo tiempo sí, y que señor. queda esto grabado ahí para que cualquiera que lo vea, que entre a, a, al, al video, que, sí, que entre señor. ahí a Facebook o que entre en YouTube. O que entren en las otras páginas sociales donde ponemos los videos. Que sí, ellos puedan, sí, señor. señor, estar sí, allí. Es, así sea, padre. Como hemos encontrado algunos hermanos de, de otras partes, como los de Suecia, de Suiza, sí, de Rusia. Señor, así como están los hermanos allá en, sí, en, en Guatemala, están allá... En, en Ecuador, están en Chile, Perú, en Argentina, aún en Brasil, porque hemos recibido correos, Señor, desde Brasil. Y de tantas partes, Señor. Nada más porque han visto los videos, o porque han visto, Señor, las transmisiones que hacemos en vivo. Mi Dios, cómo no pedir por su pueblo. ¿Cómo no pedir por aquellos, sí, señor, señor, que están allí? Que, hay que, están bien. que están allí, Señor, siempre queriendo buscar más de usted. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, busquemos, sí, señor. busquemos con, con hambre, sí, señor. que tengamos sed de Dios. Y que el Señor nos fortalezca, que nos bendiga, porque sí, señor, también te quiere usar a ti. No nada más a nosotros, no nada más a los pastores que están en los templos. Él también te quiere usar a ti, aunque tú no seas un pastor, aunque no seas una pastora. Dios también te quiere usar a ti. Dios quiere usar a su pueblo. Porque no fueron nada más los discípulos los que continuaron después el, el trabajo. Sino que hicieron, hicieron un montón de, de discípulos. Aparte, y hemos podido llegar a cubrir esa tierra. ¿Cuántos Amén. misioneros hay ahorita? Aleluya. ¿Cuánta gente hay ahorita? Gracias, viviendo esta vida espiritual. Sí, Señor. Gracias, Padre. Mi amado, mi amada, seguro estoy de que Dios también quiere usarte a ti. Dios te quiere usar también a ti. Lo más dile al Señor, Señor, aquí estoy use mi vida, sí, use sí, me mi me vida gusta, gusta. y verás que Dios te va a usar también a ti no importa cuánto, qué tanto sepas si poquito, regular o mucho Dios puede ser de ti un gran instrumento lo que quiere es que seamos lámparas encendidas en medio de la oscuridad sí, aleluya, de este mundo nombre. y todo eso que está pasando con estas epidemias que hay ahorita tómalo como el mensaje de que Dios tenía que hacer algo para que estuviéramos tranquilos, para que estuviéramos quietos para que podamos hacer nuestro propio altar, Nuestra tómalo como eso, Dios tenía que hacer algo Santo, diferente, Santo, o tenía que Santo permitir eres, porque él no mandó el virus él lo permitió sea su nombre. ¿para que sí, para que su pueblo entienda aleluya, para que su pueblo comprenda aleluya, aleluya. que esto va a ser eliminado Santo, cuando el pueblo Santo, diga eres. fuera todo sí, virus sí, sí, fuera sí, toda aleluya, epidemia fuera, fuera, fuera, fuera, fuera todo mal todo, gobernante oh, señor, fuera todo mal señor. Eh, eh, eh, oh, persona que sí, está Dios, al mando de un Dios, país hombre, que, que no está haciendo su función como debe de ser que no está enseñando lo que sí debe de enseñar y que no está realizando lo que tiene que realizar tiene que estar echado fuera ¿por qué? porque a los padres celestiales no van a traer nadie que no vaya limpio que no haya santificado su vida mi amado, mi amada Dios te quiere bendecir Dios te quiere sanar. Dios te quiere utilizar. Y lo declaramos. Declaramos la bendición. Declaramos la sanidad. Declaramos todo aquello que te hace falta. Te, te declaramos una persona sabia en el Señor. Que vas a comprender la Escritura y la vas a poder compartir y tu cuerpo va a ser sano para la honra, la gloria, gloria nombre, y la alabanza nombre, de nuestro Dios y gracias, Padre por gracias, este gracias, gracias por compartir este material, gracias por compartir este video gracias por, compartir Señor, este video. Gracias por compartirlo sea, a otras personas Señor, que también Señor. lo están necesitando Aleluya. Glorificado y Padre sea, Santo Señor. gracias por gracias, cada una de sus Señor, bendiciones Padre. en Cristo le Jesús amamos, amamos, Aleluya amamos, Aleluya Señor. Aleluya, Gracias, Aleluya, Gracias, Amén, Amén y Amén. Y les dejamos esta última lámina. Nos puedes mandar un mensaje por Facebook, nos puedes uh, por WhatsApp, nos puedes escribir un, un texto, nos puedes mandar un correo, lo que tú gustes. Mándenos, mándenos su petición en un mensaje ahí por WhatsApp al 469-238-9007 o bien a com y, y nosotros le apoyaremos con esta oración. Claro. Bendiciones, bendiciones a todas las personas que pudieron ver y escuchar este video y a los que van a seguir viéndolo y escuchándolo porque usted lo va a compartir. Gracias, bendiciones para todos, gracias Marquita por estar con nosotros, gracias también a Ana Santoy, Dios te bendiga Anita, bendiciones para todos y cada uno de ustedes así el... es, Señor. bendiciones eh, que la paz y el amor del Señor sea sobre sus vidas Hasta y sea. gracias, gracias porque el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón Amén. y todos los pensamientos que yo les pongo en Facebook son porque yo siento la inspiración de parte Aleluya, de Dios. Aleluya, sí, amén. Yo bien. sé que no son los más vistos. Yo sé que no son de los más compartidos. ¿Por qué? Porque... Es, el, el, el, es diferente el mensaje. Por eso no se comparte tanto como tantas cositas que hay por ahí. En, sí. en, en, entre las páginas sociales que hay, incluyendo I Facebook. Much, much. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa. Así es. Esto es lo que pasa, mi amada. Esto es lo que pasa, mi amado. Pero aún así, los bendecimos en el nombre de Amén. Del Señor. Sus amigos, Elida. Y sí. Rafael Cavazos. Y compartan eso. Compartan, porque a lo mejor a alguien le puede hacer un bien y tú vas a hacer el conducto y el contacto para que Dios bendiga Amén. también a hacia otra persona. Un abrazo, Marquita, bendiciones para todos. Les amamos. Bendiciones.